Llevo como comerciante de reciclaje aquí en Medellín 20 años. Tengo esta, esta microempresa. Le doy empleo a seis cabezas de familia, seis empleados. Eh, es un negocio relativamente bueno, interesante, se ha venido, pues, ha venido decayendo por muchas razones, pero ahí estamos y tratamos de aguantar. Bueno, en esta parte, como ves, eh, está el envase sucio, el envase que llega, que llega de, las, de las chatarrerías, de los negocios y lo almacenamos pues porque el espacio relativamente es pequeño y lo vamos almacenando en esta parte mientras lo lavamos. Ya cuando lo lavamos lo organizamos en, de pronto en, esta, en, es, en estas habitaciones y en la parte de atrás, este envase por ejemplo es un envase de champaña, eh, cada bulto tiene 64 unidades, eh, el bulto en sí es un bulto, queda un bulto pesadito, queda un bulto de entre 45 y 50 kilos, eh, uno organiza normalmente 213 bultos, que es el viaje para un camión, que es aproximadamente casi 10 toneladas. inicial es el base de remojarlo en las, en las canecas, eh, las canecas tienen soda cáustica, eh, tienen jabón y esa soda les ayuda mucho para que les quite pues todo lo que es el mugre, la tierra y con el escobillón y el cepillo se le da se le da pues una mejor, un mejor acabado, una mejor calidad. de vinera y champaña le interesa a todos los fabricantes de vinera y champaña de, de, del país, nosotros vendíamos para Bogotá, vendíamos, ahora el mercado está muy reducido, para Bogotá, para Ibagué, para, para Cali, para la costa, para muchas partes, porque a las empresas les conviene más comprar el envase de segunda que comprar lo nuevo, por, por un equivalente bueno interesante en precio. <tose> Claro, venderlo como vino no es negocio, porque se compra comunidad. Eh, la idea obviamente es venderlo como comunidad, como envase. Por cada envase que uno, recicle, que uno recicle, lave y comercialice, es un envase menos que produce Peldar. O sea que nosotros le hacemos la competencia a Peldar, relativamente. Casualmente llegué a este sector, eh, yo empecé trabajando con, con baterías en ese entonces eh, y, y materiales para fabricación de baterías, eh, de pronto el negocio no era como tan rentable y casualmente, eh, casualmente me fui metiendo con el envase y me pareció un negocio rentable bueno, interesante y ahí estoy, llevo 20 años. No, aquí escuchamos el plan parcial hace muchos años. Aquí, el, yo, yo digo que el de, por ahí desde el 2000-2005. No, oh, tranquilo. 2000 2005 eh, eh, estamos escuchando lo del plan y, y que ya se acerca, ya se acerca. Y ya pues tanto han, tanto han amenazado con el asunto que ya, ya lo vemos aquí al pie, en nariz, narices. Pues. Sí, ellos, ellos, el municipio tiene sus estrategias, su... su, estrategia, su su manera de lograr lo que buscan y, y tienen su gente y eso lo, ellos lo saben hacer muy bien. Para mí en este momento es en este momento aquí como están la, la situación y las cosas es más rentable irme de aquí que quedarme. Porque el arriendo aquí es altísimo. El arriendo aquí son 180 metros. Y se pagan, se están pagando en 180 metros, una casa vieja como la ven, se están pagando 1.613.000 pesos. Yo pienso que con el negocio mío no hay mucho problema porque el negocio mío pasa desapercibido. no, Aquí... Si abren la puerta se dan cuenta que hay un negocio de este tipo. Si no, no. Estamos a 27 de mayo. 16, 2016. No, estamos ya terminando aquí de, de entregar el local. Estamos tratando de desocupar, lavando lo último que queda y el resto que queda ya lo saco yo el, el lunes o el martes por la mañana antes de que se acabe el mes. Que la idea es entregar este mes. muy muy duro, uno cree que, uno cree que esto es muy mame y que, que es entregar y que todo es muy fácil, pero no, conseguir el local y, y trasladarse y cambiarse uno es muy complicado. Y más que toda la conseguida local es muy difícil. No, yo de los trabajadores eh, solamente eh, se han ido dos. Dos, dos, dos en vista de la situación consiguieron unos un empleos buenos. En vista de que vean que la cosa estaba complicada. Y el resto está conmigo aquí. Vamos a ver hasta dónde seguimos. No, vamos a tratar de seguir trabajando. Más reducido el espacio. Eh, de pronto, menos, menos producción, pero no le hago. Lo que pasa es que, eh, en cualquier situación y en cualquier eh, barrio, eh, uno se acomoda y lleva muchos años viviendo, trabajando, o, o es su casa. Y por más fea que sea y por más plata que le ofrezcan, usted no quiere salirse de ahí. Yo aquí trabajé 21 años muy bueno, el barrio es muy sano. La gente es muy, muy formal, muy querida. Yo la verdad el traje es muy bueno, pero, pero cuando nos le toca a uno dice, pues, ¿qué más va a hacer uno? Si, si esto no es de uno, le toca a uno desocupar, ¿qué más vamos a hacer? Yo, no. pues yo sigo viniendo. <risa> ¿Ah? ¿Para quién nos quedamos viendo? ¿Está Alejo. No,